Cómo dibujar un colibrí a lápiz. Paso a paso con Leo Artrawins. Bienvenidos. Muy bien amigos y este hermoso colibrí que vamos a dibujar el día de hoy, lo vamos a hacer con materiales muy sencillos. Un lápiz HB, vamos a utilizar un 6B y de pronto un, 8, un 8B. Eh, goma de, bor de borrar y de pronto un difumino para eh, dar luces y sombras. Como ven, iniciamos haciendo una serie de círculos para eh, ubicar mejor nuestro boceto, el boceto de nuestro colibrí. Además del de boceto, entonces vamos a irle dando forma. Recuerden tener una muy buena eh, imagen para poder eh, tratar de pasarlo muy fidedignamente eh, tratar de que nos quede muy realista y tratar de que nos quede lo más parecido posible aquí ya vemos que tenemos una forma y identificamos claramente que es un ave en el que estamos trabajando no se preocupen si se equivocan utilicen la goma para borrar y para retirar aquellos excesos que no queremos ver en nuestro dibujo posteriormente incluso eh, vamos a ir eh, dándole sombras eh, trabajen con el lápiz de canto o sea acostadito para no imprimirle mucha fuerza para lograr una mejor perspectiva del video, les sugiero que se alejen un poco de él para que vayan viendo qué detalles no están quedando como tú los quieres y así los puedas ir corrigiendo y los puedas ir organizando adecuadamente. ¿Sí? En este caso yo ya terminé con el ojo y el ojo ha quedado un poco grande. Lo que voy a hacer es que voy a a reducirlo más adelante ¿Listo? vamos a iniciar con eh, las alas vamos a tratar de ubicar las formas que llevan las alas y vamos a eh, con mucha paciencia vamos a ir dándole la forma final a nuestro a nuestra ave esta ave que es muy exótica y que eh, ayuda mucho a la naturaleza y que con, su, con la absorción del néctar, este amigo también poliniza muchas, muchísimas plantas. Entonces, ¿cómo lo ven amigos? Si usted cree que este dibujo te servirá para fortalecer tus competencias en el dibujo, entonces no olvides darle like. No olvides eh, suscribiros. No olviden ver este video una y otra vez para que miren cómo le dimos los detalles. Acá estoy utilizando un lápiz 6B que es de una mina más suave y más saturada y que me dará un mayor, una mayor riqueza en la tonalidad. Lo voy a hacer con pequeños círculos tratando de que eh, no ocupar toda la hoja, sino eh, parte de ella, porque luego el difusor voy a, a, a lograr el efecto que busco el pecho o la barriguita de nuestro pajarito va a ir un poco más oscura ¿sí? para que se vea con volumen para que nuestra ave vaya tomando una forma realista eh, ya para debajo del ala vamos a ir aclarando con el lápiz vamos a ir eh, aplicando capas es bueno no dar el oscuro al inicio sino que es bueno ir buscando aquellas zonas y trabajando por zonas y eh, eh, aplicando la tonalidad de grises y las luces además es bueno ir dejando algunas reservas de eh, donde puedo encontrar colores muy claros o blancos y así voy a ir dándole forma muy buena forma a nuestro colibrí como escucharon al inicio pues tenemos un sonido de, de, de esta avecilla, ¿sí? Esta avecilla espectacular. Listo. Sigamos con nuestro dibujo. Vamos a ir dándole más color y más sombra. Y mientras, vamos a ir difuminando. Vamos a ir difuminando con ese difumino. Si no tienes difumino, puedes utilizar o papel higiénico o un hisopo o copito, ¿sí? Para los oídos, aunque okay. para los oídos no es muy recomendable porque te los puede estar dañando. Listo. Eso para difuminar o incluso en algunas ocasiones utilizamos los dedos, pero por la grasa que a veces poseemos en nuestros dedos tratamos eh, dañamos nuestras nuestras obras. Listo. Ya nuestra ave va tomando forma. Ahora sí parece un colibrí y la saturación en el color más oscuro que tiene la cabeza creo que está quedando genial. Si te parece que está quedando genial, oye, no olvides darle like. No olvides darle like, regálame ese like porque esto me ayudará a crecer y vamos a estar subiendo mucho contenido a lápiz, así como unas manualidades espectaculares que también se me están ocurriendo. Vamos a trabajar con caras, con yeso, vamos a, a, a tallar unos rostros en unas, eh, en unas cabezas de yeso, espero que eso les guste y les llame mucho la atención porque... Eh, necesito de todo el apoyo de ustedes amigos y amigas bien en el ala vamos a trabajar dándole eh, espesor dándole más oscuridad dándole más sombra en aquellas plumas más oscuras para que me queden diferentes tonalidades sí para que ese dibujo que puede ser que se vea muy difícil pero que en realidad es muy fácil de hacer eh, Juega mucho la observación en el dibujo, el detalle en el dibujo. Es importante que agudices tu visión y que sepas discriminar aquellos tonos que puedes encontrar en la imagen. ¿sí? Es importante entonces que observes la diferencia, que practiques esa escala de grises para que vayas eh, obteniendo más facilidad eh, y riqueza en en la aplicación de, del dibujo listo, bueno amigos eh, vamos a la cola vamos a darle un poco de sombra luego podemos utilizar el borrador de goma para eh, retirar algunas partecitas y lograr darle eh, mejor estilo a nuestro dibujo Muy bien, como pueden observar, utilizamos eh, la goma moldeable para borrar, para aclarar algunas zonas, ¿sí? para que eh, nuestro colibrí vaya quedando eh, más uniforme y también utilizamos el difumino para eh, darle unos matices más uniformes a en la tonalidad de grises muy bien amigos ya queda darle eh, unos toquecitos con este marcador blanco que me parece que, que queda espectacular y que es muy fácil de hacerlo para aquellos que no somos tan diestros para sacar esas luces ¿sí? pues lo más recomendable es hacerlo con el mismo lápiz pero en este caso yo estoy también practicando y aprendiendo con ustedes cada día aprendo más y me he dado la tarea de estudiar el dibujo a lápiz para que podamos juntos eh, hacer unas obras espectaculares. Ya para finalizar amigos, vamos a construirle un pequeño tronco. Vamos a darle forma o vamos a tratar de posar el avecita en algún lugar y con esto terminamos bueno amigos no olviden no olviden suscribirse no olviden darle like no olviden compartirlos ver este video para practicar si quieren sugerencias escríbanlo en los comentarios y yo los estaré respondiendo con mucho gusto acá amigos haciendo una de las cosas que más me gusta hacer en la vida que es dibujar y compartir con ustedes amigos suscriptores inviten a aquellos que no se hayan suscrito para que lo hagan y disfruten de este contenido. No siendo más amigos y amigas. Nos despedimos y los dejamos con este espectacular video. Y espero que los disfruten y sean felices. Les dice Leo Ardragwins.